So. Tiene bumper, tiene sí. barriga, tiene todo. Y hoy Mira. está estrenando Atuendo de Superhéroe. Es eh? Con es esa peluca. ¿Sí? Te queda muy bien esa peluca, ¿eh? Me gusta cómo te queda. Me gusta, estoy pensando en cambio de look definitivo, peluquerías interesadas. Yo creo que con 48 horas de corrido lo logramos, chicos. Sí, pero es sí. primero corte, porque vos tenés el pelo re largo. Sí, después... Después el alisado. Ahí el tenés flequillo para rato. Y la, y la tintura también va a estar complicada. Y de, de colorar para llegar a este color, no sí. sé, 6 litros de... Pero más fácil las pelucas de Swing. Me parece mejor. Más más más práctico. Práctico. Le sí, llamamos eh, a la gente de Swing y listo. ya está. Yo ¿Ya? puedo pedir disculpas, pero yo no voy a devolver esto. ¿Cómo eh, que no? Es que estoy como que me siento media Shakira en el videoclip de... Una, no, no, dale. Dale. En el de la... De la intuición, ¿ves? Esta. que, que salen con peluquitas de colores. Claro, es entonces, verdad. bueno, eh, es mi momento, chicos. La voy a usar hoy para ir a, a pasear. Esta noche, a fiesta de San Patricio, a me la quiero Voy a ver por dónde ando, pero bueno, estoy muy pero muy bien. Eh, quiero, por favor. Ahí está. Ahí está. Sí. Son animales que hemos estado eh, mostrando para su adopción. Sí, me encanta. Ay, por favor, para su adopción o para su búsqueda. Y claro. por eso es que vengo hoy aquí, me pongo seria, me acomodo la capa. Porque tenemos más animales que están buscando un hogar. Ay, ay, ay, miren lo que son, por favor, todas estas pequeños, mi y además está bueno porque todas las imágenes quedan en las redes sociales de Mejor de Mañana. Pues vos te metes y si sabes de alguien que quiera adoptar, bueno, Total. lo mandas directamente a nuestro Instagram y allí está todo. Exactamente, y ahí está también el número para que te contactes para adoptar. Ah, Has hecho un gran primero. aporte a la comunidad, Perla, déjame decirte. Ay, chicos, sí, está buenísima situación, Muchas, comunes, gracias. La sí. Me muchas gracias. Me debo a mi público. <risas> ah. Primero, la, la, el primer animal que vamos a mostrar. A ver, atenti, ojos ahí grandes, abiertos. Necesito que aparezca este gatito. Ay, a ver. Se llama Virú. Virú. Virú. Por favor, miren oh. la placa. Miren lo que es. Es precioso. Se perdió Virú. Se perdió. Y se perdió en realidad hace dos meses. Oh, pero viste que por ahí aparecen. Yo sí, conozco obvio. casos que han vuelto a casa después de tres meses. Uh -huh. Se perdió por la zona del barrio de Alta Montaña, de, perdón, de Alta Mendoza. Uh -huh. okay. Alta Mendoza queda por allá, para frente al Dalbian. Okay, Cerca de Barrio Sanidad bien. Eh, bien, Se bien, llama Virú. tiene casi dos años Es muy precioso y de verdad Queremos que vuelva a su casa, que vuelva con su familia Así que atenti mira tiene eh, los, la mirada la mirada es muy particular sí, así que si lo, si lo has visto si la has visto por eso, favor eso, eso, escribinos eso, eso, al Instagram de Mejor de Mañana o si no, al teléfono que aparece en pantalla vamos viru te ah, necesitan favor. en casa Se necesitan, pero viste que te necesitan generalmente vuelven hacen como un recorrido mm -hmm. son medio callejeros sí. pero vuelven Yo pero está bueno estar atento sí por eso por eso lo, lo ponemos porque uno nunca sabe por ahí por ahí lo tenemos en tu casa si claro pensaron pensé, que era un callejero. Claro y no te estás enterando ahora que en realidad hay una familia que lo está esperando, que lo está buscando. Así que bueno, ese gatito Virú, esa gatita está siendo buscada intensamente, pero hay también alguien que está buscando intensamente un hogar, una familia. Y por favor, este, este, si yo pudiera viviría en mi casa. A ver, ¿saben cómo se llama ¿Cómo se el llama? perro que les voy a presentar? Oh, oh, ¡Qué ¡Amor! amor. <risa> ¿Qué, es? Qué lindo. Chicos, yo se los describo. Vos Por del favor. otro lado lo adoptás. Es simpático, jovial, alegre, cariñoso. Te mira con esos ojitos y te enamora. Se porta excelente. Le encanta compartir tiempo con grupos de chicos y familias. Es muy compañero. Y atenti porque es un macho adulto que tiene 8 o 9 años. Castrado, desparasitado, todas las vacunas al día. Muy bien. Pero ven que ya tiene 8 o 9 años. Y todavía él no tiene todavía su hogar no para tiene una siempre. Familia. Claro, no. ¿Y saben por qué se llama jamón? ¿Por qué? Porque es delicioso. <ríe> porque es deliciosa No, porque resulta que él. Es, bueno, ver, este, este perrito forma parte del grupo de perros de la Plaza Independencia. Ah, perfecto. Y resulta que este perrito andaba por la plaza y que Picarón había alguien ahí preparándose un sanguchito. Ah, no. Entonces. Con esa mirada compradora pidió una fetita de jamón oh. y la chica se lo dio. Y Muy pidió bien. otra fetita de jamón y la chica se lo dio. Terminó comiéndose todo el jamón, así que Quedó la nombre. chica le puso jamón y forma parte de los pueblos de la Plaza Independencia, a quien te invito a que sigas en Instagram y en Facebook, porque todo el tiempo están subiendo eh, animales que necesitan un hogar o también sí. por ahí necesitan ayudas, o sea, económica o tal vez tener en tránsito alguna mascota. Uh -huh. Puede ser que tal vez vos no podés adoptar al perrito eh, para toda la vida, pero querés ayudar, entonces los tránsitos eh, son fundamentales. Pero ahí lo podés tener unos meses y ya estás ayudando muchísimo. Así que metete ahí a Perros de la Plaza Independencia. Ese fue Jamón. Jamón robó mi corazón. Ocho, nueve años divino, mi amor, te amo. ¡Vamos con el Vamos, dale. A ver, qué, ¿quién tenemos a ver ahora? está por ahí? ¡Ay, me gusta, me gusta la música! ¡Yamil! Oh, tiene la oreja despeinada. Está, está, está un poco despeinado con, con su orejita, ¿o me ¿no? Me encanta, le queda muy canchero. Es, es hermoso, Yamil. Es simpático, alegre, mañoso, obediente y muy dormilón. Si vos sos también alguien que duerme mucho, ideal para que te acompañe ahí en la cama. Excelente compañero para, para siestar. ¿Vos querés dormir la siesta? Debe sí. no estar ahí. Le encanta viajar, pasear. Es un peluchón muy abrazable y besable. Convive muy bien con perros, con perras. Se lleva bien, tiene onda con gatos. Bueno, y bueno, depende mucho del, del carácter del Michi, pero se adapta a vivir en casa con patio o en departamento siempre que tenga sus paseos diarios. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Es un macho adulto, 6 años aproximadamente, de tamaño grande, castrado y vacunas al día. ¡Animate! Vos querés a Yamil en tu vida. Mirá lo que es. Esas orejas, por favor, parece un oso. Uh -huh. Lo amo. Si vos querés contactarte, bueno, como te decía, perros de la Plaza Independencia, o al teléfono 2616-578322. Perfecto. Por favor. Es divino. Es sí, y me encanta que no traigas solo cachorritos, Perla, porque uno siempre cuando piensa en adoptar, ¿viste? Pero hay perros adultos que también merecen una oportunidad, que son igual de hermosos, igual de compañeros, y está bueno que, que, que se animen, ¿no?, a adoptar un perro adulto. ¿Tara? Claro, muy cariñosos los perros sí. adultos. En mi caso en particular, por ejemplo, a Blas lo adopté con tres años uh -huh. y Emma lo adopté con ocho. Claro. Ah, claro. Y, y mi perrita anterior, Perlita, también tenía como 15 años cuando la adopté. tu perrita se llamaba Perlita. Mi, mi perrita se llamaba Perlita. Qué casualidad. Qué sí, casualidad. Sí, el perlita! Destino. Y Perlita era una poder de poder las perras poder más poder amadas del mundo. Pero bueno, esperen porque si vos todavía decís, hay más, hay más, tengo un animal más, un perro más que está buscando una familia, Ay. tal vez sos vos. Vamos, a ver, veámoslo. A ver, dale, dale, dale. Ay, me encantan los nombres, me encantan los nombres. Muy internacional, Lesby este nombre. Busca un hogar y una hermosa familia. Es una hembra adulta de 3, 4 años aproximadamente. Es tamaño mediano, es medio así, robustita. Está castrada, vacunada, es tímida, sí. uh -huh. pero muy mañosa y mimosa. Es Bien. inteligente, súper tranquila, excelente compañera y es súper sociable, así que mirá lo que es Leslie, muy linda. Por favor. No, yo me pasa que veo esto y quiero adoptar a todos los perros, pero sí. chicos necesito. Pero Mi mamá un... no me deja tantos Claro. <risa> o no necesito un canje de una mansión con tres claro. hectáreas. ¿Por ¿La ¿La qué no? Puede ¿Viste ser? la mansión de Susana Jiménez en el este de la mar y que ya tiene todos los perros ahí. Algo sí. así. Tenemos algo que así aspirar me a eso en otra vida. Yo es que yo siempre lo he dicho, yo podría vivir en una caja que tenga una enredadera y un patio grande para tener a todos los perritos. Sí. Eh, pero bueno, ahí están. Acuérdate, Virú, gatita, la estamos buscando, zona de. Eh, El Chayao. Zona del Chayao, sí. claro. Y después estos tres perritos que pertenecen al grupo de perros de la Plaza Independencia, están ahí. Por favor, merecen un hogar. Son sí. Perros que merecen sí. un hogar. Y tenemos mensajes sí, ¿Tenemos un para de una para la producción, para así mí. que, ¿serán para Perla? A, a ver, vamos a compartir algunos de los saludos que llegan por ahí. dice Hoy es el cumpleaños de mi hija Pía, justo nació para San Patricio. Es por eso que quería que la saluden. Ella los mira todos los días y muere por Perla. Pía, feliz cumpleaños. Diez añitos. Peso, Pía. ¡Felices diez años! Felices 10 años que pases un día hermoso en familia Que te animen mucho y te den muchos besos Mira, su, Ahí está. su ídola le da el saludo Perla ¿Ah? Claro, claro. Sos su ídola le la está saludando por el cumpleaños qué qué tía, tía, tía, tía, Mira con la velita Qué linda, Pía, te mandamos un beso grande Feliz cumple <risa> ay, ay ay, ¿Y Pía tendrá mascota? Quizás ¿Sale regalo de cumpleaños Puede llegar ¿Y por qué? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué día es hoy? Hoy es jueves. Ay, jueves. Hoy se abre sorteo oh. de Art oh. Love. ¡A que participes del sorteo de Perfecto. Love! Chicos, me sento muy bien peluca. Así. Viste, te cambia la personalidad de la energía. ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer? ¿Mandarnos tu foto al teléfono de Mejor de Mañana? Uh -huh. Contando la historia. Nos mandás una linda foto de, de, del animal que forma parte de tu familia. Nos contás la historia. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Dónde lo adoptaste? ¿Cómo llegó a tu familia? Pones tus datos, los datos de tu mascota Y yo el martes voy a estar eligiendo La me historia encanta. más conmovedora Para quedar en su cuadro de Arpet Love, que también te invito a que lo sigas En Instagram y vean qué bonito que es Todo lo que hace. Están tremendos los cuadros, yo ya tengo el de mis mascotas Así que, muy bien Claro, No dejen de participar porque están muy buenos Y todos tendrían que tener un Arpet Love en su casa sí. Hermoso Bueno, vamos a volver a la cocina Dale, Estamos hoy, Perla, haciendo una receta con cerveza negra Quiero que Chocha. te la jarra llena. Sí, sí, Lo yo no he tocado comenzando. nada. Oh, hemos me estado he revisando la jarra, perla. Es que justo la negra es mi preferida. La negra está en coinciden me es perla. Hay que ir a tomar, <risa> hay ir a tomar no, algo. Hay que ir a tomar algo. <risa> bueno. Vito, ¿cómo no, seguimos por ahí? Muy bien, acá estoy cortando mis hierbas.